a Efraín León Hernández, él es doctor y maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en geografía por nuestra universidad, actualmente es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde se desempeña como profesor y tutor del posgrado en estudios latinoamericanos, del Departamento de Geografía del de, Sistema de, de y de Educación a Distancia y del Colegio de Geografía sus líneas de trabajo e interés son eh, la teoría y la metodología en la geografía cien, en ciencias sociales eh, la geopolítica y la geoeconomía en América Latina movimientos sociales y órdenes geopolíticos en América Latina medio ambiente y gestión estratégica de recursos naturales también en América Latina entonces le doy la palabra gracias bueno, antes que nada quiero mi alegría por el hecho de pues, que veo mucha gente reunida en este espacio, en este recinto de, de querido maestro de muchos de nosotros aquí, de Adolfo Sánchez Vázquez. Yo creo que si estuviera ahí estaría muy contento de que este homenaje a este digno representante de la Escuela de Franco lo estemos realizando aquí. Y la verdad es que estábamos bastante preocupados porque justo por la distancia que implica la implica desplazarnos para acá, eh, pensamos que iba a haber poca gente, entonces doblemente eh, emocionado por esta, por esta situación. El título de mi participación, eh, como estaba eh, en el cartel, es el concepto de naturaleza en mar desde las prácticas geográficas cambia. En realidad, eh, digamos que ya no tuve tiempo de pensarlo desde las prácticas geográficas y solamente me quedé una reflexión en torno a la, a la obra particular de, del concepto de naturaleza en Marx de, de Arthur Smith. Eh, quiero eh, realmente agradecer a los organizadores de este evento, principalmente a Diana y a Stefan, por Estefan, no solo por la invitación, sino por la posibilidad que este día nos abren por el espacio que nos han brindado para poder eh, dialogar, para que juntos construyamos un diálogo sobre la vigencia revolucionaria de la obra de, de Alfred Smith. Un diálogo que, eh, les decía en memoria de este miembro de la Escuela de Frankfurt, eh, siento que convendría extenderlo hasta la evaluación de la vigencia de la teoría crítica en el proceso revolucionario, y sobre todo a su consideración como elemento necesario para eh, el ejercicio libre de nuestra praxis histórica. Es decir, localizando eh, nuestro diálogo sobre la teoría crítica desde la crítica misma de la praxis política de nuestra sociedad moderna, la cual eh, en sus experiencias revolucionarias ha intentado caminar, no sin severos tropezones, hacia una forma social verdaderamente humana y como tal hacia una praxis histórica verdaderamente libre. Pero que a la vez y a mi juicio, en esto consiste la necesidad de la crítica en la que estos esfuerzos revolucionarios han encontrado en las propias formas de producirnos y reproducirnos en el capitalismo los límites históricos a nuestro ejercicio de libertad y nuestra propia utopía revolucionaria. Quiero eh, dedicar también esta participación a dos grandes pensadores eh, marxistas, eh, no directamente vinculados a la, a la teoría crítica, pero sí muy importantes, eh, digamos, para la formación de muchos de los que estamos aquí. En primer lugar, digamos empezando por por mi disciplina, Neil Smith, un geógrafo muy importante que también nos dejó muy muy recientemente, en realidad unas semanas después, unas semanas antes, ya, ya se me cruzaron las, las fechas que, que, que muriera Neil Smith y por supuesto a Joshua dos grandes pensadores eh, fundamentales que, que sin duda nos han marcado a muchos en nuestra formación en mi intervención eh, tomando como base el trabajo de Alfred Smith eh, el concepto de naturaleza en Marx quiero referirme a la manera en que la modernidad ha concebido a la naturaleza y en cómo esta noción en la unidad pensamiento-acción de la praxis social histórica ha servido para generar y perpetuar la fantasía ilustrada de un progreso sin límites, que supuestamente camina sin escalas al reino de la libertad y la felicidad humana, eh, pese a las innumerables muestras de su permanente desvío, que son en realidad evidencia inequívoca de su retroceso y rotundo fracaso. Por lo que además me estaré refiriendo a cómo esta noción sobre la naturaleza ha limitado la promesa moderna de libertad, saboteando toda posibilidad de autarquía, y volviendo a la naturaleza no solo un objeto de dominio humano, sino un instrumento para la subordinación de los hombres por el hombre mismo, y sobre todo, de manera contradictoria, un medio por el cual la praxis social moderna se mantiene artificialmente sometida a la, a la materia. Estoy convencido que, al menos en su parte sustancial, la obra de Alfred Smith, El concepto de naturaleza en Marx, es una clara continuación de la advertencia que el propio Marx nos hizo en varios de sus textos respecto a ubicar a la naturaleza en la unidad dialéctica realmente existente entre la sociedad y la naturaleza. Todos estos autores, eh, estoy pensando también en, en Marx, Horkheimer y Teodoro Adorno en su dialéctica de la ilustración han insistido en la necesidad revolucionaria de reconocer a la naturaleza como una instancia fundamental de lo social, en la que descansan elementos indispensables de la politicidad o de su ejercicio de libertad. Un horizonte de realidad objetiva en el que estos autores sitúan al menos en parte, no sólo el fracaso de la revolución, sino también el de la promesa moderna de dirigirnos al reino de la libertad, llevándonos en su lugar a nuestra propia enajenación política formal y material, e incluso hacia la barbarie. Estamos entonces frente a una noción moderna de la naturaleza que es limitada, incompleta, y que la desliga en absoluto de la sociedad, y como consecuencia política a esta última, o sea, a nosotros, a la sociedad, desligándonos también de la politicidad de nuestras fuerzas productivas materiales. Una noción de naturaleza en supuesto estado de pureza e independencia en relación al sujeto, que dicho sea de paso, resulta sumamente conveniente para la clase social propietaria de las fuerzas productivas y que se beneficia de la tendencia histórica capitalista de la que participamos todos nosotros. En la modernidad, la naturaleza ha sido asintida de lo social y reducida a mero objeto de interpretación y dominio humano, la sociedad moderna capitalista sustenta su supuesto señorío sobre los objetos desde un conocimiento instrumental puesto al servicio de este dominio el cual se ha caracterizado principalmente por empobrecer a la materia porque en la modernidad la materia ha sido reducida a simple vehículo neutral y transparente de la subjetividad humana un empobrecimiento del objeto y del conocimiento sobre él, hay que decirlo que es también un basamiento material y cognitivo del propio sujeto. Alfred Smith nos recuerda que para Marx la naturaleza y la sociedad son dos partes constitutivas de una sola unidad histórica, la unidad social-natural de la misma realidad material, la cual propone ser heridas desde una dialéctica entre el sujeto y el objeto, en la que el trabajo se constituye como medio de realización objetiva de las intenciones y prácticas humanas. La naturaleza material es aquí condición general de trabajo, pero también su medio técnico y objeto de realización. Es la base material socialmente transformada, que de manera conjunta se mantiene siempre vigente y entonces dinámica en la praxis social del presente. Es la convivencia de dos temporalidades en la práctica, la del trabajo vivo o actuante y la del trabajo muerto o objetivado de la que nos habla Marx en sus elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Pero esta unidad social-natural, social perdón, constituyente de la existencia material-social, no se limita a considerar la objetivación de la práctica social de la naturaleza, como si fuera esta última un mero espejo material de su propia práctica. Marx además reconoce en la materia patrones naturales de comportamiento, en cierto sentido independientes a la sociedad, pero no por ello aislados de ella, ni mucho menos socialmente neutrales o transparentes. Alfred Smith nos recuerda con pertinencia que justo por este comportamiento natural de la materia, inserto en las relaciones sociales mediante el trabajo humano, es posible que ella, o sea la materia, satisfaga necesidades humanas y potencie sus capacidades creativas, y no a pesar de ella, como pregó el idealismo. Del lo anterior, el propio Alfred Smith continúa recordándonos que para Marx la naturaleza es sin duda una categoría de lo social, pero que no podemos perder de vista que para este autor la sociedad también es una instancia de la naturaleza. Y no sólo porque el trabajo o práctica humana presente y pasada, tuante y objetivada, en tanto que fuerza social puesta en marcha no deja de ser la exteriorización de una fuerza natural, sino sobre todo porque el sujeto social sigue sin ser completamente dueño de sus fuerzas productivas materiales. Es decir, que aún no consigue ser completamente suya su capacidad material creativa, ni mucho menos su propia obra histórica material, por lo que aún el sujeto histórico sigue sin ser dueño de su libertad material. Pero sucede que estamos en una forma histórica, moderna, capitalista, en la que a esta incapacidad de autarquía material de la sociedad, eh, que es en realidad una situación material escasa de fuerzas productivas materiales, de las formas sociales precapitalistas eh, de las que ya nos habló Bolívar Echeverría y Sartre se le suma la, su, la suspensión y la enajenación de la politicidad por vía del mercado y la producción para la valorización del capital una situación contradictoria de escasez de fuerzas productivas materiales que es artificialmente mantenida por nuestro actual ciego y automático subordinado al mercado capitalista una situación histórica de escasez de la libertad material humana en la que paradójicamente se ha perpetuado artificialmente la subordinación de la praxis social a la materia natural. En el mercado, entregamos nuestra libertad comunitaria al azar, a la mano invisible del mercado. Con ello, nuestra sociedad fue cosificada, quedó suspendida la, politicidad real, la posibilidad real de darnos forma histórica de acuerdo a un proyecto político común. En la manufactura, además depositamos nuestros cuerpos individuales al comportamiento automático de una maquinaria social. Nuestra capacidad autárquica no solo era suspendida, sino enajenada y subordinada al sentido que imprime un sujeto sustituto, que se comporta ante nosotros como si fuera una segunda naturaleza, pero que seguimos siendo nosotros, el valor que se valoriza. En la etapa industrial, propiamente capitalista, este comportamiento automático que enajenó nuestra politicidad social dejó de ser solo una forma de relación social productiva y pasó además a objetivarse en la máquina. Es decir, que convertimos a la naturaleza sociohistórica, podemos decirlo ahora sin temor a reduccionismos, mecanicistas, en medio material de nuestra enajenación. A la suspensión y enajenación formal de nuestra politicidad se le sumó la enajenación material la de nuestros cuerpos sometidos a la máquina, la de ejercer sobre los individuos el total vaciamiento de nuestra capacidad material social y la de ponernos a disposición de la máquina como si se trataran de herramientas particulares del engranaje técnico que perpetúa realmente el dominio de los hombres por el hombre mismo, mediante la naturaleza. Pero además, visto en su conjunto, caminando bajo los designos del sujeto automático que nos imposibilita dirigir formal y materialmente nuestra empresa revolucionaria. La naturaleza en la modernidad es entonces no sólo una instancia a ser dominada por el hombre, sino que además es un medio de dominio del hombre por el hombre mismo y por vez primera medio material de dominio del sujeto automático sobre toda la sociedad. A la incompletud de nuestra politicidad material heredada de las formas precapitalistas, por ser solo parcialmente dueños de nuestras fuerzas productivas materiales, se le ha sumado la subordinación material que realiza el comportamiento automático del valor que se valoriza mediante la máquina. Sin embargo, algo ha cambiado, porque de manera paradójica, al hacerlo, desarrolló a la vez nuestras fuerzas productivas de manera tal que por vez primera se presentan condiciones objetivas, potenciales, para liberarnos de nuestra prehistoria material. Y por eso... Por vez primera, una subordinación de la sociedad a la naturaleza que es completamente artificial, pero no por artificial quiere decir que no sea existente. En la modernidad entonces, vive la, eh, la gente la capacidad real de superar el yugo de la naturaleza, y es que nos ha colocado ante condiciones potenciales reales para enfrentar por vez primera en la historia humana el reto de ejercer libremente nuestra autarquía material y de transitar de la prehistoria material a una historia verdaderamente humana. Concluyo. En la noción moderna de naturaleza, aislada de la sociedad, se oculta esta barbarie moderna y la catástrofe a la que ciegamente nos dirigimos, a la que nuestra praxis social enajenada, individual y colectiva, nos dirige como producto humano. El supuesto señorío del hombre sobre la naturaleza, que presume la modernidad ilustrada como medio, y evidencia del progreso moderno, es también para Marx y para Alfred Smith, junto con Max Cortei, Teodoro Adorno y, mucha, eh, y muchos más pensadores de origen materialista, origen material y práctico de la explotación destructiva, de toda fuente posible de riqueza, es decir, del hombre y de la naturaleza, fuente de destrucción entonces de la unidad histórica entre el sujeto y el objeto, pero también origen mental y práctico de la enajenación real de la politicidad social es decir, de su actuar automático conforme los designos de, de la acumulación de capital la cual no solo nos ha dejado sin posibilidad a una enorme franja de la población mundial de elegir el tipo de utilidad cualitativa que traerá nuestra actividad individual y colectiva concreta sino que nos deja sin posibilidad como sociedad histórica de darnos una forma social completamente humana es decir, libremente producida y Pienso que aún hay mucho que recuperar de esta noción unitaria de la sociedad y la naturaleza en su, en su crítica colocada desde la teoría revolucionaria, especialmente para la superación teórica y práctica de los procesos revolucionarios, para el ejercicio de una praxis social verdaderamente libre que nos independice de los designos del capital, pero también de nuestra sujeción material a la naturaleza. Aún es necesario un cambio teórico, pero fundamentalmente práctico en los procesos revolucionarios en la forma de concebir la naturaleza y de concebirnos en ella, para que nos ayude a transitar de esta prehistoria moderna a una historia verdaderamente humana. Finalmente, eh, parece que lo expuesto por Efraín eh, se destaca también el hecho de que el problema de la enajenación y eh, la crítica de la enajenación implicará o implica necesariamente para este momento pues justo una crítica de que la naturaleza sea esto que él ha expuesto como el medio material de nuestra enajenación, como un medio de dominio del hombre por el hombre mismo. Esto, esto parece ser entonces también importantísimo para la recuperación que podamos hacer del pensamiento crítico contemporáneo ¿no? y eh, pues el último exponente de esta mesa